Margaret Hamilton, la ingeniera sin la cual la humanidad no hubiera llegado a la luna. Nace en agosto de 1936 en Indiana, Estados Unidos. De niña ya destacaba por su constancia en el estudio y sus ganas de conocer. En su carrera como estudiante universitaria, brilla en matemáticas y ciencias, siendo a menudo la única mujer en las clases. Se licenció en matemáticas y pasó a trabajar al prestigioso MIT. En aquella época, el gobierno estadounidense pidió al MIT que participara en el programa espacial. Y Margaret lideró un equipo que se encargó del software del módulo lunar y de mando de la misión Apolo de la NASA. Margaret Hamilton fue probablemente la persona que evitó el fracaso de la misión Apolo 11, gracias a que su software había sido diseñado para recuperar errores y priorizar funciones imprescindibles, evitando de esta forma una sobrecarga en el ordenador de a bordo. Pero Hamilton no es solo una programadora pionera, es la persona que creó el término ingeniería de software para que su disciplina lograra el reconocimiento debido. La trayectoria vital y profesional de Margaret Hamilton sirve hoy de inspiración para numerosas mujeres por haber destacado en un entorno completamente masculino y convertirse, a pesar de los obstáculos, en una de las figuras más relevantes en la historia de la NASA y de la humanidad.